saludos soy Ernesto Soto en esta ocasión voy a presentar cómo usted añadir un bloque los bloques se añadan en la parte derecha del, de la plataforma de Moodle lo puede ver aquí vamos a proceder primeramente debe de activar el modo activa la edición en el panel de navegación a su izquierda se va al final y dice agregar un bloque Le da clic a ese botón y aquí tiene todos los bloques que usted puede añadir al lado derecho una vez que seleccione cursos por ejemplo Y debe estar aquí mis cursos Regresa nuevamente y desactive la edición Eso es todo, hasta la próxima